Juancito, mojarra de todos los tamaños, ¿no? Sí, así es. Costa, así que vamos a usar una más chiquita, ¿no? Claro, estamos buscando una más chiquita para una seleccionada. Sí, buenísima. Muy, muy buena mojarra. El Catu, kilómetro 112. Ahí vamos. Dale. Gracias. en cuarentena seguimos pescando aunque sea a través de internet y de televisión tenemos muchísimo material para ir mostrando, una de las notas pendientes es la pesca que hicimos con Leandro Maceira en el canal 15 en la cascada previamente paramos a comprar unas excelentes mojarras ahí en el Catu kilómetro 112 de la ruta 2 luego continuamos viaje hasta el kilómetro 168 donde retomamos hacia capital y ahí está el ingreso a este pesquero muy concurrido por cierto un pesquero económico y que suele dar eh, buena pesca en el caso nuestro estuvimos mojarreando pejerreyes prácticamente no, hacía, ne, no, no era necesario hacer lances simplemente hay pegado en la orilla en donde se hacen un, algunos remansos y ahí el pejerrey eh, está acarrumado y bueno Logramos varias capturas, los, los portes no son muy grandes, pero una pesca entretenida, de costa, económica, así que bueno, cuando se levante la cuarentena, un lugar seguramente para ir a visitar. Bueno, les se seguimos mostrando las imágenes y espero que sean de su agrado. Sí. No lo vas a ver, eh. Hay que agrandarlo. ¿Tú unos cuantos? No te puedes quejar. Ya va a la, a la sartén, ¿van? De una. Sardina. Una sardina. No, es una sardina. Sí. La tenés que enlatar. ¿Eh? Claro, sí es una satinita. Grande. Variedades. Metiste, Leo. mojarrero, vamos el mojarrero de la cascada que grande Me encontraste el, el artilugio justo, el mojarrero buen peje, ¿eh? buen peje Eh. Mira que buena pescado mojarreando acá en la canal 15, cascada. ¡Qué pescado! <risa> ¡Me perdón, yo era el mojarreo! ¿no? Hay que poner la liguita ahí, a... ahí pescado. Mira lo que está diciendo el pescado, che. Ahí también. Me arremas, mira. Uh. Uh, mandale mecha. ¡Gracias!